Muy buenas tardes, que tengan todos ustedes, buenas tardes desde la Expo Monterrey, Expo Proveedores Logística. Estamos aquí este, en el stand de GAF, de GAF, saludos a nuestros amigos, a nuestros clientes, a los amigos en los talleres, a los muelleros, saludos a todos. Vénganse a la Expo Monterrey, aquí los esperamos. Ahora tenemos de visita a nuestro compañero... Y amigo este Jonathan Caballero que nos visitas de dónde este Jonathan? Desde el estado del desde el estado de Chihuahua, este allá estamos trabajando, allá tenemos el centro de servicio. ¿sí? y ahora andamos por acá por por las tierras, tierras regias. Por las de, tierras regias, muy bien. Y mira, tenemos bastantes clientes que, que nos están viendo desde Chihuahua y de Juárez y de Parral. Este, ¿dónde está la dirección del centro de servicio de Chihuahua, este Jonathan? Está en Avenida de la Juventud, 10.301, local 3. Sí, ahí estamos, a sus órdenes, cualquier cosa que, que necesite. Sí, ahí tenemos un centro de servicio en la zona de Chihuahua, tenemos una prensa de 100 toneladas, tenemos los dispositivos para el ensamble de todo lo que son las suspensiones RT, las granadas, algunos coples que ustedes este, puedan conseguir en la marca GAF. Vamos a presentarles un poquito de lo que traemos en este stand. Traemos lo que son las guías de cofre del Kengor. Las guías del cofre del Kengor, traemos la granada 11004, le llaman la canadiense. Trae unos faldones para que esas cargas axiales este no se recorra la granada, le recomendamos mucho la 11004. En esa 11004 hay algo, algo especial este Jonathan para poderla instalar. Sí, sí, sí. Es eh... Al igual la granada, pues es su garantía, es sumamente importante el saber cómo instalarla. ¿sí? Eh, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, de la granada de 2 pulgadas, eh, pues prácticamente eh, es la mejor cita, pero sabiéndola instalar. ¿sí? Este, tenemos los dispositivos para instalarlo, que es el 11071, especialmente para instalar ese. ¿sí? La 13536, que es más o menos la misma eh, funcionamiento, también lo tenemos. Sí. Pues sí. Tenemos para los del FAMSA, a lo mejor algunos todavía tienen algunos FAMSA, tenemos el soporte trasero del FAMSA, pero también lo lleva otra otra marca, ¿no? ¿Qué marca la lleva este Jonathan? Por la internacional, ¿sí? todo, todo el internacional. Este igual, mira, tenemos el buje de dirección, sí, de Kenworth. Es, este es, es, es, un éxito en GAF porque eh, yo creo que la competencia no lo tiene, ¿sí? Eh, no hay quien en México quien, quien lo tenga este igual tenemos la guía de cofre ¿sí? el, el eh, buje de palanca el 11611 -11, que es universal o sea, eh, tenemos mucha mucha mucha variedad tenemos la cónica, la cónica para los tensores este, para que la puedan solicitar en las tiendas no hay ningún problema tenemos el repuesto para el Cascadia 2018 para abajo porque para el 2019 viene siendo la 1179. Esta es la 1149. Es el repuesto. Ustedes nos entregan su, su carcasa en el centro de servicio. Se lo instalamos para que eh, ustedes puedan tener algo de economía dentro de este número de parte. ¿no? Tenemos el 11821 para el Kenwood de dos barrenos. Lo tenemos disponible. Este sí lo vendemos completito. Así tal cual está. Tenemos para la suspensión RT, y si tienen la suspensión, la bar pin, tenemos la de, que le llaman de candado. La de candado, la 13505, la clásica, para la suspensión RT. Y este, vamos a darle la vuelta para ver qué tal está este, qué otros números de parte tenemos. No sé si alcances a, a grabar, ahora sí que la afluencia de gente que haya en el, en ahora sí que en el foro. Hay bastante gente y eso que ahorita pues ya bajó tantito porque se fueron a comer, ¿verdad? Pero los invitamos y esperamos que estén por acá en la Expo Monterrey. Tenemos por acá también lo que es la, la goma de quinta rueda, la FW35, la de carrito o de chocorrol, así la conocen en el mercado, ¿no, Jonathan? Sí, sí, sí, Omega, también la, la conocen por allá. Este, quinta rueda... El, el, el soporte de Cardan que también hay que recordar que, te, que lo tenemos con todo y, y valero y soporte, sí, y base, perdón, sí, que es el 40074 para que lo busquen, lo compren, que sale muy, muy, muy bueno. El gancho de cofre de Kenworth, sí, que lo manejan como el clásico, ¿no? sí, sí, sí, claro. Y es el que el que decías ahorita sí, también, conmigo, ¿no? igual del 11821, que eran de dos, de dos tornillos, pues aquí ya también ya manejamos el de cuatro tornillos, sí, de Kenworth. Sí. Manejamos también lo que es este, para la suspensión RT La 13506 Se la recomendamos bastante Ahora sí que son de los números de parte Ahora sí que premium Dentro del mercado Pues tenemos el, el 13509 Que lo lleva este Acuérdense que si son este, materialistas O de los que cargan arena Pues le recomendamos el, el adaptador de pulgada el de tres cuartos es el clásico, pero si es arenero, si es materialista, lo que ustedes transportan, le recomendamos con tornillo de pulgada, ¿no, Jonathan? Sí, así es. Y pues también recordar, o sea, que eh, cada uno de de, de del producto GAF viene marcado, ¿sí? No, no porque sea naranja es, es GAF, ¿sí? Igual viene su marca, todo, todos vienen GAF, no se confundan, ¿sí? Todo todo viene con su marca y su código el soporte de, de sobrecarga pero del Volvo también tenemos el soporte de sobrecarga de, de, para el Volvo lo tenemos disponible vamos a ver otro otra, vi, otra vitrina donde tenemos también no nada más para tractocamión sino también tenemos para lo que es este, el autobús para lo que es el autobús tenemos desde el engrane para el cople de, de velocidades para, las transmisiones, soportes de radiador, soportes de compresor, las granadas de la barra de reacción, tanto de Volvo, de Kengor, de MAN, de Scania. Este diseño de los autobuses es un diseño europeo, no es por interferencia, sino es por compresión. La compresión viene siendo lo que es el seguro truck, son 100 milésimas de espesor, que eso es, va a ser la compresión para poder instalar estas granadas. Tenemos algunos dispositivos de estas, ¿no? Este ¿Es muy fácil montarlas, este, Jonathan? Sí, así es. Igual, este, eh, si necesitan alguna asesoría, en cualquiera de los 36 centros de servicio se pueden comunicar con nosotros para, para da, darle la asesoría para que ellos puedan instalarla. No es relativamente difícil instalar una granada de, de autobús, ¿verdad? Pero sí requiere su, eh, su conocimiento especial. ...y nosotros lo podemos recomendar sin problema... ¿eh? ...amigos acérquense con nosotros... ...nosotros les vamos a decir ahora sí que la mecánica, la técnica... ...para poder montar e instalar todas estas piezas son de autobús... ...de alguna manera tienen su costo... ...pero tendrían un costo mucho más alto si se echan a perder... ...entonces acérquense a nosotros, nosotros les podemos orientar... ...recomendar de lo que son los montajes, los ensambles... ...les podemos recomendar lo que son los dispositivos para este todo este tipo de piezas de autobús no este vamos a ver otra vitrina este diego ya no vamos a ver otra vitrina amigos pues los invitamos a que nos visiten a la, a la expo monterrey nosotros estamos aquí en este stand este realmente hay mucho que ver Muchas de las empresas traen muchas innovaciones esperemos que nos visiten de verdad que este es una locura, tenemos que estar casi no hablando, sino gritando, porque no se oye por acá. El viernes se va a poner de locura, porque pues vienen los grupos para amenizar lo que es este, el evento. Y queremos aprovechar estos tiempos también para saludar a todos nuestros amigos y nuestros clientes. Este, visítenos, llámenos y nosotros vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Jonathan, gracias por tu visita. Gracias, gracias.